Buenas noches a todas y todos. Hoy tenemos una charla muy especial con una invitada muy querida. Ella se llama Noni Reaño. Eh, es parte del equipo de coordinación de Brahma Kumaris en Perú. Es una persona con una energía muy eh, especial de, de bienestar, de alegría, de entusiasmo. Así que es la persona ideal para compartir el tema que vamos a ver hoy, que es el, el la estabilidad emocional. Ella además es psicóloga y trabaja en intervención en crisis, en temas de desastres y en otros tipos de, de abordajes y terapias. Así que espero la disfruten y bienvenida Noni. Hola Marían, gracias. Hola a todas y a todos. Súper feliz de estar acá en esta conexión. Eh, efectivamente, como lo comentó Marían, con un tema tan importante que de hecho nos involucra a todos y a todas. Así que muchísimas gracias y espero que puedan disfrutar. Eh, he hecho esto con mucho cariño en verdad y también buscando de alguna forma absolver así las inquietudes que también han pasado por mi mundo interno y por mi vida cuando he estado en momentos de poca estabilidad, porque nos pasa. Voy ahora a compartir mi pantalla para que ustedes puedan eh, acompañarme en esta presentación. Entonces empezamos con estabilidad y estaba buscando la definición de estabilidad y, y encontré una que me encantó, que tiene que ver con esta capacidad de poder mantenernos como esta imagen, eh, así como estable, poder estar como por un periodo de tiempo sostenido y de pie a pesar de los cambios. Eh, evidentemente esa es una imagen que probablemente muchos conocen muchas conocen que es esta postura tan linda del árbol en el yoga y esta imagen me encantó porque refleja también el movimiento de la vida ¿no? para que el sol se haya colocado en ese lugar de hecho un movimiento pero ella o esa persona refleja esa, esa estabilidad que se puede experimentar a pesar de los cambios como mencioné antes incluso externos, como los que nosotros estamos viviendo en este tiempo de emergencia sanitaria, ¿no? que es de hecho mucho más que eso actualmente. Entonces, te invito a que ahora puedas generar algunas reflexiones de los momentos en tu vida en los que a pesar de las situaciones externas, de los cambios, tú sentiste que pudiste mantenerte estable. Tal vez pues no un 100%, ¿no? Con un signo alto. O de repente sí, pero de pronto esa, esa fragancia, ese recuerdo en el que tú lo lograste. Date unos instantes, por favor, para conectar, repito, con un momento de tu vida en el que experimentaste, a pesar de los cambios externos, estabilidad. Trae a tu mente esos recuerdos. Muy bien, conecta con lo que sentías en ese momento. Disfruta por un ratito más allí, en ese estado. Y reconócelo como tuyo. Porque está ahí, dentro de ti. Muy bien. Por supuesto que no todo el tiempo podemos mantenernos tal vez en un estado de estabilidad tan agradable como lo hemos experimentado, sobre todo ahora que hubo tantos cambios a nivel incluso mundial en nuestra rutina, información eh, excesiva, probablemente viniendo nosotros en todos los términos en cuanto a esta pandemia, Situación económica, mi familia, la gente, noticias de las personas que de pronto cayeron enfermas, situaciones de angustia que pudo haber vivido, y eso de hecho nos generó una inestabilidad. He querido graficar esto como una montaña rusa, porque a veces nuestras emociones se tornan así. Puedo estar bien por un momento y de pronto uy, siento esa sensación de vacío y me pongo tensa o me estreso o me pongo llena de ansiedad o tengo mucha este, frustración o me torno intolerante. No te voy a pedir que te conectes con las emociones propias de esa inestabilidad, pero están, ¿cierto?, y si yo te invito a que las mires, podemos hacerlo ahora como con una distancia, con cierto desapego, para poder sí, aceptar realmente. Son factores, los externos que me han influenciado, pero ahora, si recuerdo el ejercicio anterior, puedo visualizarme en un lugar muy positivo, de pie, y con el reconocimiento de que la estabilidad emocional es algo que yo puedo prender o sostenerme, perdón, de lo cual puedo sostenerme, porque es una fuerza que tengo interna. Una de las cosas que me encantó de, esta, de la raíz de la palabra estabilidad es eso que tiene que ver con hacer un alto, como detenerse, con estar como de pie, pero haciendo un alto. Eh, y permitiendo que las cosas pasen, pero sin necesariamente quedarme prendida en ellas o completamente influenciada por ellas, como antes mencioné. Entonces, esta imagen representa eso. Sí, puede estar en una suerte de una montaña rusa o de, no sé, un carrusel de pronto, eh, pero puedo también tomar la decisión de hacer un alto. Y lo que vamos a hacer ahora acá en el desarrollo de este encuentro es, les voy a ir proponiendo algunos temas que tienen que ver con las experiencias que nosotros vivimos cuando estamos sin, eh, sin estabilidad emocional, cuando estamos inestables, pero también las fórmulas, digamos, las propuestas para que tú puedas implementar y poner en práctica en tu vida. Por supuesto, todo esto son solo propuestas, tú puedes de esto decidir con qué te quieres quedar, pero en todo caso, lo primero es aprender a ser un alto, aprender a parar y de pronto eso nos puede ayudar a tomar perspectiva <ríe> hace un rato yo les mostraba una imagen de esta persona que estaba con esta, en esta imagen del, del yoga, de este árbol tan estable y lo vemos a él y también puede, podemos verlo estable y sosteniéndose en ese lugar por un periodo de tiempo largo a pesar de las adversidades pero simplemente él utilizó una propuesta distinta, una alternativa nueva. Entonces este espacio tiene que ver con eso, con abrir de pronto nuevas posibilidades para que puedas experimentar estabilidad emocional. Cuando les hablaba de hacer un alto, eh, me refería a no solamente parar en nuestra rutina diaria, sino que también hacer alto en nuestros pensamientos, hacer como una parada, full stop. Hacer esa parada que es como un freno de mano o colocar un punto final al final de la frase, valga la redundancia. Ahora te invito a que podamos hacer un ejercicio muy chiquitito para despojarnos un poco de todo lo que pueda haber pasado en el día, de todas aquellas emociones que han estado de alguna manera atrapándome o esclavizándome también o haciéndome sentir como en esa montaña rusa para poder regresar a mi calma interna. Hace un rato hicimos un ejercicio que tenía que ver con recordar momentos en los que tú habías experimentado estabilidad y ahora vamos a abrir un espacio de tiempo para que tú puedas conectarte con ese aspecto más profundo de ti, que incluso va más allá que nuestro campo emocional, que nuestro campo cognitivo. Vamos a ir un poco más profundo en este momento. Vamos a ir a nuestra esencia, a nuestro centro. Y te invito a que por favor adoptes una postura corporal cómoda si tienes la posibilidad de hacerlo, pero si estás caminando, yendo a algún lugar en ese momento, entonces te invito a que puedas estar muy concentrada y concentrado en este ejercicio y te visualices en un estado de calma y de tranquilidad entonces te invito a que te relajes a que te sueltes, sueltes las partes de tu cuerpo que pueden estar tensas Vamos a hacer este ejercicio pequeñito para parar, para soltar. Y realizo una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Y siento lo agradable que es simplemente ser consciente de mi respiración. Cuando inhalo, visualizo, que tomo toda esa fragancia de pronto de la imagen que se encuentra enfrente de mí, como si estuviese en ese lugar en este momento. Estoy enfrente de ese mar, de ese cielo. Transporto con mis pensamientos. Y estoy en ese espacio. Inhalo por la nariz esa sensación de pronto de paz y tranquilidad que me puede generar. Esa brisa, esa fragancia. Y exhalo cualquier tensión, cualquier preocupación, cualquier sensación de desequilibrio interno. De falta de armonía. Eso es, nuevamente, incluso... Ahora permito, visualizando en la pantalla, así como de mi mente, que ingresa ese aire y que de pronto es luz, se transforma en luz para mi mente, para mi corazón, incluso para cada parte de mi cuerpo, cada célula, cada órgano interno. Y libero tensión, cualquier falta de armonía, cualquier sensación de oscuridad, suelto, eso es, nuevamente inhalo paz, tranquilidad y exhalo ahora paz, tranquilidad, me regalo una sonrisa para mí, Reconozco que puedo con mi mente viajar más allá de los límites. y Parar. Eso es. Muy bien. Mm. Espero que hayan podido sentirse bien. Estoy tratando de mirar acá los mensajes, no voy a mirar ahora porque no les voy a invitar a que escriban, pero espero que te mantengas con ese estado de calma y de tranquilidad a partir de haber hecho una parada, de detenerte a pesar de los movimientos del mundo, a pesar de las situaciones que puedes estar viviendo, de tu entorno, de lo que está pasando a tu alrededor, un alto y de pronto hacia adentro, generando estos pensamientos. Vamos a ir ahora con una primera estrategia para poder lograr estabilidad emocional y acá tenemos el menos es más. Cuando estamos nosotros en un estado de poca estabilidad, experimentamos ¡tarán! desorden Experimentamos desorden y el exceso. Exceso de pensamientos, exceso de emociones, exceso de situaciones que vienen frente a mí, de las cuales me siento muy reducida, muy vulnerable. Siento que no puedo sostenerlo todo. Y de pronto, ¿qué pasa? Mezclo. Si me siento de repente preocupada por un tema de trabajo... ¿Qué hago? Lo llevo a la casa y ahora que algunos y algunas de nosotras todavía seguimos en lo cuarentena, eso es más fácil, ¿no? Porque estamos físicamente en casa. Pero en todo caso es cuando no tengo esa capacidad de poder hacer esta división. Y entonces, como les decía, tengo una emoción pues, de mucha frustración por algo que pasó en el trabajo y entonces en la casa expreso ese estado de frustración o de fastidio, o con mi pareja, o con mis amigos, o en las redes. De pronto empiezo a mezclarlo todo. Se me va el control. Hay un exceso de pensamientos, una hiper eh, reactividad a las situaciones estoy en un estado como efervescente y definitivamente eso es el reflejo de cómo se encuentra mi mente, pero también importante poder revisar cómo están nuestros cajones, cómo están este, nuestras habitaciones, cómo están nuestros escritorios, cómo están las carteras, las mochilas, están ordenadas, están desordenadas y de pronto eso también puede ser un indicador de algo que puede estar ahí pudiéndose mejorar. Entonces... ¿Cuál sería la propuesta para eso? El poder organizarnos y colocar nuestras emociones en cajas. Y acá he graficado estas cajitas que tienen que ver, bueno, si tengo un tema laboral o profesional, tengo que colocarlo en un espacio específico, empezar a evaluar, a organizarme de tal manera que pueda darle solución a ese tema que se está presentando, buscar estrategias, etcétera, lo coloco en un lugar. Yo sé que esto no es fácil, pero de pronto el hecho de saberlo me puede ya ayudar a tener una pauta de qué es lo que debo hacer y mantener la meta. Digo, ay no, pero de repente... Eso de dividir no se me hace tan fácil ya, pero si tú mantienes la meta, yo te aseguro que en algún momento lo vas a lograr. <ríe> Entonces, colocar tus diferentes emociones, tus diferentes experiencias separadas en estas cajas o compartimentos para que pueda ser más fácil para ti luego coger cada una de estas y abordarla a favor de encontrar una solución y además también afrontarlas, porque a veces mezclamos todo y sentimos que todo está mal. En realidad todo está mal, es todo, usualmente hablamos usando generalidades. generalidades perdón. Es todo, es siempre, es terrible todo, entonces te invito a que generes una reflexión acerca de eso ¿Cuáles son aquellas, aquellos ámbitos que pueden ayudarte a tener más claridad acerca de todo esto que se está moviendo en tu mundo interno para que pueda ser más fácil manejarlos? Entonces, podemos separar el ámbito familiar, el ámbito personal, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito de mi voluntariado, el ámbito de mis relaciones interpersonales, mi ámbito como actor social no lo sé, cada uno de ustedes, cada una puede hacer esa distinción. Entonces, hacemos una regresadita para conectar con él, menos es más, dejar eh, las, de lado un poco las generalidades, pero en todo caso el desorden que se puede experimentar al sentir que todo está de cabeza, que todo está volteado, para poder dividirlo y de esa manera organizarlo y poder manejarlo mejor eh, y es por ejemplo como cuando no sé si les pasa a ustedes pero cuando sienten que hay algo que está muy grande por hacer empiezas por algo pequeñito no sientes que tienes el control y el poder de organizar algo pequeñito por ejemplo yo ¿no? Tengo muchas cosas que organizar en mi cuarto, <ríe> y digo, ¿cuándo voy a poder organizar todo esto? Ahora que tenemos que hacer todo en nuestros hogares. Entonces, empiezas por una partecita, ¿no? por un área, y vas también votando, porque hay que votar, eh, liberarnos de las cosas que están ocupando mucho espacio y que ya no estamos utilizando, y eso también pasa por organizar nuestros pensamientos. Entonces, empezar por algo pequeñito que sientas que puedes manejar y luego puedes ir ya extendiéndote a zonas mayores. Y ahí, sin darte cuenta, vas a ir viendo cómo vas haciendo el proceso cada vez más contento. Entonces, seguimos. Recuerden, menos es más. Ahora, otro aspecto importante de esto es cuando nosotros hagamos este proceso de organización... Eh, donde podamos colocar nuestras emociones en diferentes gavetas o cajas o áreas de nuestra vida para poder sentir que las podemos manejar y controlar mejor cada una en su tiempo, en su momento, en las proporciones necesarias y con las herramientas que requiera aquella situación, también me voy a encontrar con que hay emociones que me están que se están despertando producto de determinadas situaciones. Y eso tengo que anotarlo. ¿Cuál es la raíz de esa situación o de esta emoción? Tengo mucho fastidio, estoy eh, como irritable. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Es toda la situación? Ya, sí puedo pensar es toda. Pero si hacemos este repaso que estoy comentando con ustedes, podemos empezar a clasificar y decir, ¿realmente esto está surgiendo por esa situación? Entonces, el otro día yo estaba comentando eh, con alguien acerca de una conversación que tuve eh, con una compañera y ella me decía, y esta compañera que hablaba conmigo me decía que tenía un montón de problemas. ¿no? Mi amiga me escuchaba, tenía un montón de problemas. Y yo la invité a reflexionar acerca de si ella pudiese enfocarse un poquito más. Y buscar de alguna manera el origen de, esta, de este pensamiento que ella estaba teniendo, a dónde se dirigía su mente. Y ella identificó, después de un rato de conversación, que efectivamente este montón de problemas o esta sensación incómoda que ella estaba sintiendo se debía a un tema de la persona con la que ella estaba viviendo, que ella había estado evadiendo. Mi amiga no quería aceptar que ella tenía un problema con su pareja, porque ella decía, si eso pasa en esta cuarentena, ¿cómo voy a enfrentar después lo siguiente? No quiero verlo, no quiero verlo. Y esa evasiva le estaba generando internamente una incomodidad. Así que yo fui capaz también de poder identificar esto. Cuando yo compartía con esta compañera mía cómo son las diversas escenas de la vida que vienen a nosotras que muchas veces no somos capaces de ver conscientemente, pero que de alguna manera están ahí quitándonos energía. La técnica para poder estabilizarnos y poder de alguna manera limpiar nuestras emociones a partir de analizarlas y observarlas es colocar las emociones que estás sintiendo y de dónde vienen. ¿De qué caja? ¿De qué ámbito están naciendo? Y ponte a pensar de pronto en alguna alternativa para poder transformarla. Pero ya el hecho de estar identificando la emoción es un montón. El hecho de estar identificando de dónde viene es un montón. Y ahí ya, felicítate. Lo otro va a venir solito. Entonces acá también la... Eh, sugerencia es que podamos estar lo más que podamos concentradas y concentrados en nuestras emociones positivas, en las cosas agradables, en aquello por lo cual sentimos que podemos ser agradecidas, agradecidos en la vida. ¿Mm? Y también si podemos clasificar estos estados de gratitud por áreas, eso nos va a ayudar un montón a que después cuando vengan las situaciones negativas también podamos dividirlas en áreas. Esto es solamente... Son solamente algunas sugerencias que tú puedes elegir si las tomas o no para tu vida. La idea es no sentirte ay, lleno de cuadrados o de cajas en la cabeza, pero es para cuando te sientas muy desordenada y con muchas cosas. Entonces, aplicar esto, recuerda, orientando lo más que puedas tu atención, como esta imagen lo habla, en el aspecto positivo, en el aspecto por el cual yo siento que debo agradecer. Incluso una situación muy difícil, una emoción muy dura, puede estar también trayendo algo de aprendizaje para mí, por lo cual puedo también disponerme a agradecerle. Otra de las propuestas es para ustedes es entender la vida como una obra de teatro muchas veces quedamos tan pegadas a cada una de las escenas que sentimos que no hay salida. Pero podemos entender también que cada persona con la que nos relacionamos puede ser un actor que está desempeñando su papel en la obra. Esto me ayuda a tomar distancia y ver los cambios no como amenazantes, no desde un estado de vulnerabilidad, sino como parte de la vida. Cuando nosotros experimentamos inestabilidad es porque no logramos lidiar con esos cambios. Estamos demasiado pegadas a la obra, no a la obra, estamos demasiado pegadas a nuestros roles, a las cosas que estamos haciendo, al automático, ¿Mm? Entonces, el hecho de tomar distancia me hace poder conectarme conmigo y observar los cambios manteniendo estabilidad. ¿Mm? Entonces, la propuesta es identificar cada actor de la obra, de la vida, desempeñando su papel. Ustedes han visto que cuando un actor o una actriz desempeña súper bien su papel, cuando la ves en la calle o cuando la gente le ve en la, la ve caminando por ahí, le grita. <ríe> Acá pasó que había este, una actriz que salía de mala en una novela, me parece, y ella luego la entrevistaron y decía que la gente la gritaba por las calles llamándola con el nombre del personaje, con unos estados de furia horribles. <risa> Ella de hecho se reía de eso, ¿no? Pero puede pasar. De la misma manera, si nosotros aprendemos a mirar las cosas con cierta distancia, podemos mantenernos como esa imagen que vimos antes de esta yogi en su postura del árbol, estable a pesar de los cambios. Y entonces... Tendríamos que irnos a las butacas de la obra para ver cómo se desarrolla. Y ahora me gustaría hacer un ejercicio chiquitito contigo para que podamos poner en práctica este ejercicio. ¿Sí? Entonces te invito a que, vamos con el segundo ejercicio, a que te relajes un ratito para poder hacer esta práctica. Y por favor, visualízate sentada en las butacas del teatro. Y enfrente de ti, de pronto en la pantalla de tu mente, se abre el telón y en el escenario... algunos actores representando sus papeles. Te invito a que por favor en este momento visualices de pronto aquella persona o aquellas personas en un ámbito en particular en tu vida, puede ser familiar, laboral, social, como tú lo sientas con quien has estado teniendo ciertas dificultades en cuanto a sus relaciones. Tú también obsérvate en ese escenario. Estás en la butaca, sentada, mirando el escenario, pero tú también en ese momento eres un personaje más. Y recrea en la pantalla de tu mente aquellas escenas en las que tuviste dificultades, en las que de pronto se produjo algún conflicto, alguna diferencia. Pero míralo desde lejos, tú estás mirando cómo se desempeña, cómo se desarrolla esta obra. Aún está representando su papel libre de juicio. Ahora piensa en ti como esa actriz, ese actor, desempeñando ese papel. Si tuviese la oportunidad de volver a interpretar ese pedazo, de aquella obra. ¿Cómo lo haría? ¿Qué de diferente haría? Eso es. Permítete colocarle un buen final. Muy bien, excelente, respira y conéctate un poquito más ahora con este momento, puedes mover un poquito tus manos, tus pies, una respiración profunda y conéctate con la intención, con esa intención tuya, con esa buena intención, para desde ese lugar, mirar las escenas que la vida te trae. Aceptando cada actor, cada actriz, desempeñando su papel, mirando con cierta distancia, pero también de pronto reflexionando acerca de, de las intenciones de las otras personas del momento en que también se encuentran, que tal vez no sea fácil, así como para ti. Y deja que el ritmo de la vida continúe. Eh, otro signo de la poca estabilidad emocional es que quedamos pegadas en el pasado. Así que, por supuesto... La alternativa para poder estabilizarnos y vivir más de una manera equilibrada es poder permitir que el pasado sea pasado. Y acá la pregunta es, ¿estás pudiendo pasar la página? A aquella situación, de aquellas cosas que sentiste en algún momento, de aquellas cosas que te pasaron, de aquellas cosas que oíste, que te dijeron, o que tú dijiste que no quisiste. Esas grabaciones que se quedaron en la mente, producto de cosas que viviste y de pronto vuelves a poner play una y otra vez, una y otra vez, sin querer queriendo, como se dice. Entonces, pasar la página. Si hay alguna situación que te está atrapando, la has reconocido, es el pasado, puedes permitirte la creación de la nueva historia, a partir de vivir tu presente. Importante conectar con el presente, recuerda que cuando nos, nos desestabilizamos es porque estamos pegados a algo que ya pasó, que ya fue, y lo cargamos. Pues mientras más cargamos, más pesa y más dificultades tenemos para sostenernos para experimentar seguridad. Amenaza versus protección. ¿Cómo es que veo la vida? ¿Cómo es que veo la vida? En ese tiempo especialmente. Mm, sí, como temible. Puede estar pensando que a veces las cosas son amenazantes. Y está bien, tengo que aceptarlo. Si eso siento, tengo que aceptarlo, no negarlo, no rechazarlo. Aceptar, sí, me siento amenazada, me siento en riesgo constante, tengo miedo. Ya, acepta aquello que estás sintiendo. Es válido. Negarlo o rechazarlo es peor. Se incrementa. En ningún momento. Súbitamente aparece enfrente de mí, con una cosa mayor, una somatización o algo, una fobia, se crece la situación. Si es que no la veo, no la acepto, y de pronto no tengo un espacio de reflexión sobre eso, conmigo misma. Entonces, cuando veo la vida como amenazante, tengo que. Sentar un ratito, darme nuevamente un tiempo para generar esta suerte de conexión conmigo, crear un espacio de diálogo conmigo y pensar ya cuáles son las cosas que experimento como un riesgo y pongo mi lista. Este, el otro día conversaba con una mía que me decía que tenía que ir a trabajar porque se abrió pues Ahora para algunas personas el trabajo en la cuarentena, no todo el mundo, pero para algunas, y ella le tocaba y me decía, me muero de miedo porque yo he estado sola por todos estos días, cuidándome mucho, en un espacio como un condominio, con gente que también sé que se cuida un montón, y de pronto tengo que salir, tengo que tomar transporte público, y me asusta, y estaba muy muy asustada, y entonces me dice, todo lo veo realmente como un riesgo, todo, entonces, le invité, así como te voy a invitar a ti, a que hagas una listita, si eso te está pasando, con aquellas cosas que tú percibes como un riesgo. ¿Cuáles son aquellas cosas que sientes como un riesgo que te pueden estar asustando? ¿Y qué podrías hacer para minimizar o reducir ese riesgo? ¿Cuáles son las acciones bien concretas que tú podrías hacer para minimizar esos riesgos? Entonces, por ejemplo, ya me muero miedo de, de salir y ser contagiada cuando voy en el transporte público. Entonces, ¿cuáles serían las precauciones que tienes que tomar a la hora que tomes el transporte público? Y así, con cada una de las, de las situaciones que, que sientas que pueden ser amenazantes para mí, en una columna paralela, empezar a escribir todo aquello con lo que puedes contrarrestar esa sensación, pero con una acción bien práctica. Otra práctica también es no necesariamente eh, pues estar con la experiencia de amenaza sobre mí, sino más bien la sensación de protección. Que es el opuesto, experimentar seguridad, protección, estar ahora como en esa imagen que aparece ahí visualizándome dentro de una burbuja de luz. Entonces no experimento la vida como amenazante porque me experimento, me siento protegida, protegido y con la capacidad también de poder irradiar buena energía. En todo caso es esta sensación de visualizarme envuelta, envuelto en un aura de luz. Entonces la vida no se torna amenazante porque me estoy protegiendo y eso es una práctica que no solamente me va a alcanzar a mí, sino que también puedo alcanzar a otras personas en esta suerte de aura de luz y de buenos pensamientos. Todo esto se crea con la vibración, nuestros pensamientos son vibración, si estoy generando pensamientos de seguridad, de amor, de valentía, de felicidad, de calma, a pesar de las situaciones tan difíciles que estamos experimentando, generan entonces esta suerte de halo a nuestro alrededor. Sabemos que nuestro sistema inmune se hace más fuerte y por tanto experimentamos un estado de bienestar mayor. Hacemos una conjunción muy positiva, que viene a nuestro favor. Entonces, camino con seguridad, hablo con seguridad, miro a la gente con seguridad, genero pensamientos positivos hacia ellos y hacia ellas, y ya no me estoy corriendo, ni rechazando, ni angustiando, ni queriendo meter debajo la tierra. Más bien salgo y me visualizo con esta burbuja de luz irradiando mucha energía. Y eso tiene que salir desde el fondo de tu corazón. Tiene que salir desde ese diálogo interno profundo contigo misma, contigo mismo. Desde el momento que abres los ojos en la mañana, generar estos pensamientos que sean como la pastilla así de la paz que tomes todos los días. Estos pensamientos muy potentes, muy positivos, visualizándote protegida, protegido, porque eso es vibración. Y se eleva toda tu fuerza, todo tu potencial, toda tu energía. ¿Mm? Y experimentas que puedes tener el control sobre ti y sobre, o el manejo, sobre las situaciones. Por tanto, se produce una sensación de regulación de tus propias emociones. Esta otra alternativa es nuevamente abrazar la sensación de merecimiento. Una de las cosas que también nos lleva a la experiencia de inestabilidad es la sensación de poco valor, de, bajo, eh, de baja valía, de baja autoestima. Me pasa también cuando estoy este, de pronto pues mirando solamente las cosas negativas, cuando no necesariamente estoy conectada con mis fortalezas, sino que más estoy mirando mis debilidades, cuando soy muy autocrítica, cuando estoy negativa, cuando no tengo la capacidad de proyectarme hacia adelante en positivo, cuando hay muchas marcas de mi pasado que me pueden haber hecho sentir muy poquito, entonces por supuesto hay un tema de autoestima que tengo que trabajar. Y cuando estoy en ese estado de no sentirme con mucho valor, me pongo en el opuesto ya, merecimiento, me lo merezco, me merezco lo mejor del universo. ¿Y qué es lo mejor del universo en este momento para ti? Al margen de, lo que, de las respuestas que puedas dar, yo creo que una de las cosas más importantes que tú tienes en esta vida eres tú, y realmente eres tú. Es tus pensamientos, es tu tiempo, es tu espacio, eres tú. ¿Qué mejor ser humano para poder darte lo mejor del universo que tú? Tus pensamientos, tu amor. Entonces tenemos acá merecimiento, tiempo y espacio para mí. Recuerden que esta es la, eh, el opuesto de la baja de autoestima que experimentamos y que nos hace sentir inestabilidad. Podemos sentir a veces que las cosas de afuera son más fuertes que nuestras propias capacidades, pero acá al revés, nos vamos a mirar desde otro lugar cambiando perspectivas y de pronto nos encontramos con esta imagen tan bonita que tiene que ver con la práctica de la meditación, que es maravillosa realmente la posibilidad de abrir un espacio para ti, un tiempo contigo y que solo pasa por un estado de tu mente, yo les quiero contar algo Hace algunos años atrás, varios años atrás realmente, nos fuimos con un grupo de gente preciosa a una caravana. Entonces caravanas es eso, pues van este, varios carros y se van por diferentes rutas, ¿no? Entonces hicimos una caravana en este caso, el número de carros era uno. <ríe> Pero le llamamos caravana. <ríe> en algún momento fueron más de uno realmente. <ríe> Pero al final nos quedamos un carro, una camioneta bastante grande, entrábamos 13 personas. Este, y decidimos hacer este viaje para poder hacer servicio, llevar buena onda, llevar un mensaje positivo de valores a diferentes lugares del Perú, que se produjo acá eso. Y recuerdo que un día estábamos todos con... que uno quería ir a un lugar, porque ahí no había, no había como un destino fijo, era por donde sentimos, por allá vamos, <ríe> muy lindo, realmente muy muy divertido, entonces nada, empezamos a, a movernos, pero una persona quería ir a un lugar, otra diciendo mejor por acá, otra por acá, a la hora de la comida, pero ahora cómo hacemos, porque teníamos que nosotros parar como gitanos, gitanas, a preparar nuestros alimentos, entonces ahí que unos querían preparar una cosa, otros querían, eso ya era propio de una convivencia de muchos días en un espacio muy muy chiquitito, entonces, este, en un momento dije, no puedo más, <risa> necesito bajarme, pero dije, no me puedo bajar en medio de la nada, ¿salvo de qué? Eh, y luego vino algo a mi corazón que realmente fue un mensaje, que era que yo podía crear el espacio que yo necesitara, libre de cualquier ruido externo, pero también interno, si yo dedicaba unos minutos para estar conmigo misma. Entonces lo que hice fue entrar en silencio, dejar de formar parte de esas conversaciones, dejar de formar parte de, esos, de esas este, diferencias propias, ¿no? de una familia, digamos, de amigos, de amigas, eh, para poder concentrarme un poco más en mí. Y de pronto escuchar ese llamado del alma, de mí misma, para ir a la soledad y el silencio, que era lo que necesitaba, y me lo merecía. Y esa imagen representa eso, darte este espacio, como antes eh, te mostré, les mostré, de esa aura protectora, producto de tus propios pensamientos muy limpios, eh, podemos visualizar acá también esa imagen, esa, esa es, o ese que en realidad pasa por un puntito de luz cuyo, cuya onda expansiva hace ese tan grande que podemos ver como una bola de luz. ¿no? Entonces visualiza que tú también eres como una estrellita de luz acá, un puntito de luz y que viene de ti así como esa, esa aura, esas halos de energía maravillosos viniendo a ti de una fuente, porque eso también tiene que ver con la fe. Pero es una fe basada en experiencia, de saber que existe un ser de energía superior. Si lo quiero pensar, de repente alguien dice, yo no estoy conectada con nada de eso, no importa. Entonces esta parte, tú piensas en una conexión muy profunda contigo y abre este campo de luz y de silencio para ti. Pero para quienes sí consideran o creen en este ser de luz maravilloso que cobra miles de nombres, entonces visualízate ahí llenándose, llenándote de su energía llenándote de su energía, de luz, de amor, de protección, de calma, de estabilidad. Lo que sea que tú necesites, lo que sea que tú necesites, si sientes miedo, coge valentía. Si sientes que quieres estar más estable, toma de esa luz estabilidad. Si sientes que quieres armonía en la casa, bueno, empieza por ti, toma tu armonía y luego esta armonía, la vas a irradiar. Primero piensa en ti. Primero tú. Yo sé que en este momento uno piensa, ay, voy a hacer esto para mi familia, para esta persona. No, primero tú. Porque si tú estás bien, vas a poder ayudar a otras personas. Si tú experimentas contigo y te funciona, vas a poder compartirlo. Y va a salir natural. sí Entonces, visualiza esta luz, tú como una luz acá y viniendo a ti esa energía. Esta imagen que tengo es una imagen que me encanta, que es eh, ella... Se llama Sister Vedanti, es una hermana muy, muy, muy linda, eh, de Brahma Comaris, muy alegre, es realmente encantadora. Y esa imagen me encantó porque para mí representaba el recuerdo. Tú estás en esa... ¡Ay, miren que yo también tengo una acá! <ríe> me acabo de dar cuenta se ve por los tonos similares entonces es como si yo pudiese crear esos pensamientos de estar acompañada todo el tiempo de esa luz de ese ser supremo de ese ser de amor, de uno de como quieras llamarle pero entonces en ese recuerdo yo lo traigo a mi vida y estoy ahí estoy tomando energía, estoy trayendo su presencia estoy generando buena energía estoy compartiendo esa buena energía con otras personas y cuando yo estoy en ese estado de ánimo, con esa inyección de calma, de luz, de buena vibra, entonces las personas también van a poder sentir eso. Y les voy a ayudar, entonces no solamente me voy a sentir bien conmigo, sino también me voy a sentir súper feliz de saber que puedo ayudar a otras personas a que salgan del dolor, a que salgan de ese estado de estrés tan fuerte. Pero primero yo, entonces recuerda siempre esta imagen, visualízate tú, como si estuvieses tú ahí en esa imagen sentada, visualízate tú allí con esta luz ahí sobre ti. Y en realidad puede estar sobre ti, puede ser enfrente de ti, puede ser atrás tuyo, delante tuyo, donde quieras, porque somos seres de energía y esa luz es energía pura, va más allá del cuerpo. Pero hay una imagen que de pronto nos puede ayudar a fijar un poquito más esta idea. Entonces, para miren que tenemos por acá esta imagen que justamente es de la que yo estaba hablando con ustedes eh... Les invito ahora a hacer una práctica de meditación que te, tiene que ver con empezar a llenarnos con energía a partir de esta conexión muy sutil, muy natural con esta luz. Es como cuando vemos un atardecer precioso, nos quedamos colgadas mirando ese atardecer, ese sunset, ese el sol cayendo y solamente estamos ahí absortas en ese espacio de tranquilidad. De la misma manera ahora. Vamos a visualizar esta luz y de pronto cómo nos irradia energía y nosotros sintiéndonos esa luz, también maravillosa que somos, recargándonos, recargándonos, alimentándonos para atender para toda la semana. Porque estamos lunes, hasta el otro lunes que volvamos a encontrarnos acá con la siguiente invitada de Marían. ¿Ah? ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Una recargadita, pero recuerden de hacer la práctica todos los días. Para no secarse. Una plantita no solamente le das una vez a la semana agüita, ¿no? No llueve así para que se quede toda viva y bonita. Tiene que ser más constante. Algunas que sí, pero otras no. Bien, entonces vamos a hacer unos instantes de meditación para poder tener esa experiencia. Eh, y luego damos el espacio para poder leer sus preguntas. Sí, pero ahora desconéctate de todo por un ratito nuevamente. Conéctate contigo, es decir, siéntete presente en este momento. No hay ningún pendiente ahora, nada que tenga que hacer, nada del pasado. Ahora estás acá, en este momento. Conéctate con este espacio, con este regalo, con la sensación de merecerte con la sensación de merecer, de estar en paz. Con la sensación de merecer sentirte bien. A pesar de las situaciones difíciles, vamos a dejarlas a ellas por un rato colgadas como cuadros en las paredes de la vida. Para poder conectarnos con, con nuestra esencia. Entonces respira, relájate. Visualízate como una estrellita de luz, un punto de luz en el centro de la frente, a la altura detrás de los ojos. Allí una estrella viva de energía. Tú, el ser de luz, eres la vida. Tienes un cuerpo, pero tú eres la vida, la luz que habita en él. Un ser de paz. Y enfrente de ti, muy suavemente, aparece una bella luz tan presente, tan radiante. Puedes mirar la pantalla. que se encuentra enfrente de ti, conectar a través de tu mirada, pero sobre todo con tu corazón, con tus pensamientos, con esa estrella. Sintiendo que sus halos de luz llegan a ti, a lo más profundo de ti. Te mereces la mejor energía del universo entero. Energía más pura. Energía de la fuente. De uno, del único. Permítete experimentar sin resistencia, sin pensar mucho experimentar, sentir tu energía ahora se está recargando porque estás recibiendo energía nueva, pura sana que te ayuda a hacer más simple la vida a recordar que menos es más que te ayuda a recordar que todos somos actores viviendo en esta obra de teatro que es la vida que te ayuda a dejar que el pasado sea pasado a experimentar protección en lugar de amenazas y a saber que no estás sola que no estás solo. Respira. Suavemente puedes ir incorporándote. Con una linda sonrisa, una respiración profunda. Eso es. Muy bien. Entonces. Om Shanti, Om Shanti significa yo soy un ser de paz, soy un ser de luz y usualmente utilizamos esa frase que me encanta. De pronto es como la esencia de todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Regresar a nuestro centro. Acá hay algunas preguntas, voy a responder algunas preguntas de la que aparece por allá. Dice, muchas gracias por el espacio, ¿cómo separar las emociones por cajas? Puedes detallar un poco más el ejercicio, sobre todo identificar muchas emociones. Tatiana, sí, hay un montón de emociones y tenemos que aprender a colocarles nombres, porque a veces decimos, me siento mal, o ay no quiero, y no sabes qué, qué, qué sientes, estás molesta, estás asustada, estás triste, te sientes irritada, irritada te sientes frustrada, estás, este, no sé, agobiada, de alguna, existe una gama bien diversa, eh, de emociones, antes se hablaba de cinco, luego surgieron más, El diferentes autores denominan las emociones de diferentes maneras, eh, pero lo cierto es que es importante que podamos identificar ya qué siento, a ver, no es que, es que, bueno, no sé, no es que no sé, a ver, trata de sentir, date un tiempito para pensar, a ver, o sentir, qué cosa es esto, es tristeza, ese espacio te lo tienes que dar tú contigo. Tenemos que, sí, por supuesto, tener un reconocimiento de cuáles son las emociones, así de alguna manera poder identificarlas, para poder identificarlas más fácilmente, perdón, y poder escribirlas. Entonces dices, sí, en verdad me siento triste, eso es lo que siento, no es que me siento mal, es tristeza. Y eso lo escribes. Y de pronto, y esa tristeza, ¿de dónde ha surgido? ¿Qué es lo que la puede haber disparado? Entonces, ay, me he dado cuenta que he estado triste porque tuve una conversación hace dos días con alguien que me entristeció, que me dolió. De repente sentí que sus palabras fueron hirientes y te vas a esa escena y ahí puede ser un trabajo, bueno, de pedir perdón, de sacar ese dolor, de la meditación, lo que hemos hecho ahora como práctica. Y bueno, de, de pronto de buscar también resolverlo, teniendo una conversación con la persona o escribiendo en tu diario de emociones eh, la manera en la que te gustaría transformar esta emoción. Pero es... Darle su nombre, darle nombre a aquello que está sintiendo, colocarle un nombre. Así es más fácil que nosotros podamos tener el manejo de eso que estamos sintiendo porque ya lo estamos identificando. Una vez que lo identificamos, lo podemos transformar. Identificamos, aceptamos y luego transformamos. Pero si nosotros no identificamos qué nos pasa, no lo vamos a poder aceptar y mucho menos transformar, que son pasos básicos para un proceso de transformación de nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, identificación es tomar conciencia. Quedan dos minutitos, no sé. A ver, vamos con otra. Otra pregunta, Ignacio dice, ¿cómo tener estabilidad emocional en casa encerrado por dos meses y con problemas emocionales? Ignacio, revisa esta <risa> grabación. Después, y mire los pasos, piensa de todo eso que se ha mencionado en dónde te gustaría prestar más atención. De todas maneras, yo te sugiero el poder escribir una lista de todo aquello que has estado sintiendo, escribir, escribir. no una lista, pero ejemplo, tener un cuaderno para escribir y descargar, y votar, votar, votar, todo eso, y luego sentarte en una meditación hay audios de meditación muy lindos, o buscar el lugar donde te encuentras. De repente ahí tenemos también centros de Brahma y seguramente que sí. Y poder empezar a aprender a meditar. Realmente la meditación es una herramienta maravillosa, porque lo que hace es potencia toda tu energía positiva. Toda la que está ahí, como cubierta por toda la energía negativa, <risa> se puede salir a reducir, sacar a relucir a través de la práctica de conectarte con una fuente de energía superior. Es decir, tenemos una sobrecarga de pensamientos negativos, de emociones negativas, estamos así agobiados, como tú dices, dos meses sin salir con problemas emocionales o lo que fuese. Y de pronto este, abrir un espacio para que yo entre al en silencio, saque toda esa basura, saque toda esa basura y esto pueda tomar energía pura, es una maravilla, es medicina. Porque no podemos ahora meter mucha energía muy limpia si todavía estamos saturados con basura, no de mucho pensamiento de negativo, de muchas preocupaciones. Entonces, práctica de meditación ayuda un montón a sacar los pensamientos inútiles y a tomar buena energía y a darle vida a toda esa fuerza de vida que eres tú. Dice, ¿qué técnica sería la más adecuada la ansiedad del día a día en esta cuarentena, Helen? Sí, realmente tú puedes elegir, como les digo, esto es algo que, o sea, son propuestas, tú puedes tomar de estas las que tú quieras, hacer un alto, es maravilloso es necesario, hay cosas que podemos transformar internamente y por eso todas las técnicas que he compartido con ustedes, que son pensamientos que abren, posibilidades, te pueden servir. De hecho también, pues no he mencionado otras como comer sano, que también es maravilloso, es súper necesario tener buen descanso, que es importantísimo, no cosas tan tarde, ahora se acosa uno muy tarde, no cosas tan tarde, descansar, comer bien, hacer hobby, también eso va sacando tu mente de la situación de ansiedad y te va conectando más con el presente. Así que eso podría sugerirte. Gracias a cada una, a cada una hay que poner en práctica, ya saben, apliquemos, apliquemos, porque ahí podemos lograr grandes transformaciones y mucha esperanza, mucha fe, mucha, mucha, mucha. Gracias, gracias, miles de felicidades.